Hola, en este video vamos a ver cómo encontrar tu curso de Mejoras al Plan de Evaluación y Visor de Calificaciones para PrepaTec. Nuestro primer paso es ingresar al portal de miTech.itesen.mx. Una vez dentro del portal, vamos a dar clic en la lupita para buscar la aplicación de Success Factors o escribir doble S y WF F y dar clic en el icono. Una vez dentro del portal de SuccessFactors, vamos a ir al menú superior izquierdo y vamos a cambiar a la sección de mi aprendizaje. Dentro de mi aprendizaje, vamos a deslizar hacia abajo y nos vamos a detener en la oferta de desarrollo y vamos a escribir el código del curso: doble y latina.9.0.0.32 punto punto punto punto y damos Enter o clic en buscar. Aquí vamos a encontrar el curso de nuevo plan de evaluación. Y vamos a dar clic en el menú de inicio de capacitación o continuar con el curso. Se va a desplegar automáticamente la ventana. En el caso de que empieces por primera vez, vas a dar clic en comenzar. Recuerda que en este curso puedes estar dejando intermedios cada uno de los módulos, así que cuando tú regreses, así como en este caso, puedes dar clic en continuar en donde te quedaste y así seguir con el resto de la capacitación. Una vez que termines los cuatro módulos, recuerda que debes de contestar la encuesta de satisfacción y dar clic en enviar. Una vez que le envíes, vas a ver que te va a regresar nuevamente a esta página. Para ello, es importante que des clic en la sección o en el vínculo de capacitación completa, en donde vas a revisar que efectivamente tu curso haya quedado en estatus de acreditado. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Recuerda que en CDE siempre estamos cerca de ti.